Eres deportista, te mueven los desafíos, siempre con la cabeza pensando en tu próxima aventura. Porque sabemos que la montaña más alta, la ola perfecta y los rápidos más salvajes no están en el patio de tu casa, hemos diseñado Total Sports, el primer y único seguro de viaje deportivo que te cubre en cualquier país del mundo y situación. Escalada en Tailandia, submarinismo en las Galápagos, ciclismo por Islandia, cubierto. Total Sports te protege en más de 100 actividades para que solo tengas que centrarte en tus retos. Y además de la búsqueda y rescate en montaña y otras coberturas para deportes, Total Sports es a la vez un seguro de viaje, así que cuentas con todas las garantías para asegurarte una experiencia única. 32 causas de cancelación, regreso anticipado y reembolso de vacaciones no disfrutadas, indemnización por problemas con el equipaje… Porque cuando tienes un problema, lo que necesitas son soluciones rápidas, eficaces y en tu idioma. Por eso, pase lo que pase, estamos a tu lado y te garantizamos la mejor asistencia. En Intermundial solo ofrecemos soluciones reales, las más completas del mercado y al mejor precio. Con nuestro equipo de especialistas siempre disponible para ayudarte. Antes, durante y después de tu viaje. Ah, y pase lo que pase, tienes el área de cliente de nuestra web para gestionar tus incidencias en 4 clics. Con una garantía de resolución media de 72 horas. ¿Tienes dudas? Llámanos. Intermundial. Seguros para viajar libres.